El parador de Alcalá. Tenemos a Gaspar Melchor de Jovellanos. Fue colegial en el Colegio de Mayor de San Inglesipo de la Universidad de Alcalá de Naves en 1764. Francisco de Quevedo fue colegial de este Colegio Rey durante sus estudios en Alcalá desde 1595 a 1600. De... Estamos en el Teatro Salón Cervantes, siglo XIX. ¿Dónde que vamos, se toda tu ruta literaria, tu monumento, tu historia, tu gastronomía y tu gente. ¡Os esperamos! ¡Espera!